...tiene la, la misma el señor diputado Fischer Alcantero. Muchas gracias, señora Presidente. Creo que la primera pregunta que debemos hacernos es por qué esta sesión especial. Por qué el Parlamento, específicamente la Cámara de Representantes, hace esta sesión especial, además, 40, 35 días después de, del Día del Medio Ambiente. Parece que hay dos respuestas posibles: una para, bueno, cumplir con la formalidad. La presidenta decía que es una resolución de esta Cámara del año 92. El diputado Amarilla señalaba la resolución de la ONU del año 72. Y la otra es para detenerse a reflexionar y profundizar en un tema que es sumamente interesante y el que nos va la vida. Quizás no a esta generación que estamos aquí, pero sí a las próximas generaciones y quizás de la forma en la que vamos hasta ahí lleguemos como bien se decía el Día Mundial del Medio Ambiente este año se tomó como tema la contaminación del aire se hizo además esta sesión en China uno de los principales países con mayor problemas en la calidad del aire y además uno de los que más está trabajando para mitigar esa contaminación tengo la suerte de que una buena amiga me trajera de regalo desde Murcia un libro que se llama Proteger el Medio Ambiente justamente del doctor Diego Muñoz, eh, Diego Guzmán Casales que eh, por suerte además eh, el doctor me lo me lo fotografió y la primera definición que da ...creo que es lo que resume y responde esa pregunta inicial. Es, en todo caso, defender y proteger el medio ambiente... ...es esencial para garantizar la calidad de vida... ...de las futuras generaciones. Y en este libro, cuando vamos a la parte de... ...la contaminación del aire... ...lo define, dice que supone la presencia en él... ...de sólidos, líquidos o gases de concentraciones nocivas... ...para las personas, los animales la vegetación o los elementos abióticos del medio y existen dos tipos principales de contaminación a la atmósfera que es la, el contaminante primario es una sustancia que se agrega directamente al aire y se encuentra en una cantidad nociva, puede ser un componente natural del aire que supera su concentración normal o puede ser algo que no se encuentra normalmente en el aire y el contaminante secundario, que es una sustancia química nociva que se forma en la atmósfera como consecuencia de la reacción entre los componentes de la misma. Esto es lo que se conoce como el smog o niebla, dice Gumbán Cascales en, en el libro. En el verano también tuve la oportunidad de encontrar un libro en esos tiempos que uno tiene la libertad de buscar en la biblioteca que se llama El secreto de las zonas azules, que lo hizo... Dan Wedner, es un periodista que se asoció con National Geographic que le pagó una investigación para recorrer el mundo y encontrar las zonas donde la gente vive más y mejor detectar eso y preguntarse el porqué cuáles son los patrones en común de esas poblaciones que le permiten ser longevos pero con buena calidad de, de vida y a las conclusiones que llegó además de la alimentación además del de ejercicio físico, de estar en movimiento, del hábito de trabajo, encontró que la no contaminación del aire es un asunto crucial. Entonces, vaya sí si es importante poder discutir y poder centrar este tema en la contaminación del aire, vaya si es importante, estamos hablando nada más y nada menos de cuánto vamos a vivir en función de otros factores, por supuesto, y con qué calidad vamos a, a vivir. Aquí se mencionaron algunas eh, situaciones, que las compartimos, y que indudablemente toda actividad humana no está exenta de externalidades y de externalidades negativas. Se mencionaba muy bien el tema de los molinos, por ejemplo, la generación eólica, generación de energía eólica. Bueno, también tiene sus externalidades negativas y hay también allí sectores ambientalistas que han eh, planteado algún tipo de reparos ante, ante esta situación. Se menciona eh, el caso de las abejas, lo, lo mencionó el primer diputado que hizo uso de la palabra, lo cual eh, también es sumamente complejo y sumamente eh, importante que lo pongamos en agenda. Se adjudica a Einstein, Albert Einstein, una frase que dice al hombre solo le quedarían cuatro años de vida... Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. A veces estas cosas a quien no está en el tema se lo mira de manera superflua o, o distante y no se repara en la calidad y en la importancia que esto tiene. Escuchamos por ahí la noticia de que pasó tal o cual cosa con una colmena y capaz que pensamos voy a encontrar o no miel cuando vaya al supermercado, pero no miramos lo que hay detrás de esa situación y qué es lo que allí ocurre. Y por lo tanto lo que hay que detener son responsabilidades. Y creo que las responsabilidades son de todos, y a veces cuando las responsabilidades son de todos no es de nadie. Y este es el problema y el mayor error que podemos cometer, porque las responsabilidades las debemos compartir. Por supuesto que las responsabilidades van a ser distintas en función del rol que cada uno cumpla. Pero hay responsabilidades del gobierno nacional, hay responsabilidades de los gobiernos departamentales, hay responsabilidades de los gobiernos municipales y también las hay de los partidos políticos. Y creo que nosotros, si nos detenemos un rato, una tarde, para recordar, que se cumplió el Día del Medio Ambiente, también tenemos que reparar y hacer una autocrítica de nuestras responsabilidades como partidos políticos. Porque podemos dar muy lindos discursos, pero después salimos de acá y vamos a pintar una pared, o hacer una pegatina, o poner un pasacalle, o tirar listas por abajo de la puerta de las personas. Y lo hacemos todos. Y ahí ninguno puede decir que no lo hace. ¿Y cuánto estamos contribuyendo también a la contaminación? Porque la contaminación es esto que hacemos los partidos políticos, es la basura que no recoge la intendencia, es el plomo en el suelo, son los cursos de agua con eh, contaminación, es la polución sonora, que o, o es otro de los de las lentas y, y imperceptibles poluciones que tenemos y que lamentablemente tenemos eh, en, en nuestro país algunos puntos muy conflictivos en este sentido. Y así la Facultad de Ingeniería además ha venido cumpliendo un rol muy importante en el estudio y la y la medición de, de esa polución. Hemos tenido episodios de lluvia, como se mencionaba, lluvia contaminante. Pero también tenemos, como decía, responsabilidades. Y se han escuchado en las intervenciones anteriores algunas propuestas que me parece son de recibo y debemos eh, considerar. Algunas que se mencionan se van a presentar. Yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes capítulos que se ha mencionado es el de los agroquímicos. Pensar en prohibir los agroquímicos sería como pensar en prohibir los medicamentos para una persona que tiene una enfermedad. Lo que sí debemos reparar y tenemos que sentarnos a trabajar en esas propuestas que vengan, es en cómo se aplican los agroquímicos y cómo se controlan. Y quizás, el diputado Zavala mencionaba algunos organismos que deberían intervenir, quizás deberían intervenir, quizás hay otros organismos que también deberían intervenir, pero sobre todo tiene que haber un control en el cómo se da la aplicación eh, de estos agroquímicos. Y después también hay otras instancias en las cuales desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo y Legislativo se tiene que tener especial consideración. Se ha frenado una eh, actividad que es sumamente contaminante, que es la del fracking. También hemos tenido en el eh, periodo anterior una gran discusión sobre la instalación en su momento de Aratirí desde el punto de vista ambiental. La tenemos hoy con escasa información respecto a la instalación de, de UPM2. Por lo tanto, las responsabilidades son compartidas y debemos asumirlas como tales. Propuestas hay muchas y sobre todo este año, año electoral, será muy buena cosa que los partidos políticos hagamos propuestas y que nuestros programas tengan contenido abundante en el medio ambiente. Se habló también de lo que son los... el costo, ¿verdad?, de quien contamina paga. Los bonos de contaminación serían, en ese caso, una buena cosa para que podamos eh, llegar a ese objetivo <coughs> perdón al objetivo de que quien contamina paga pero creo además que no debemos ser demasiado apocalípticos sino debemos ocuparnos de estos temas y yo para terminar señora Presidente tengo, tengo una esperanza hay una actividad económica que se está desarrollando en el mundo que se conoce como la economía azul el diputado Maricha hablaba recién de la economía verde bueno, la economía azul yo tuve la oportunidad este, de escucharla por primera vez en Uruguay a través del de, de ciudadano belga Gunter Pauli este, sé que es una, una actividad que viene desarrollándose hace mucho tiempo pero lo que la que busca es producir del mismo modo en el que estamos produciendo, es decir, con los mismos resultados, pero sin impactar a la naturaleza. No mitigando o buscando no impactarla, sino aprovechando la propia naturaleza para los métodos de producción. Y es una buena cosa para trabajar, investigar y potenciar proyectos desde el Estado que vayan en esa sintonía. Tengo además el optimismo de que las nuevas generaciones... Tienen la conciencia del cuidado del medio ambiente. Tengo el optimismo que el sistema educativo, quizás no de manera formal, pero sí extracurricular con docentes comprometidos, está metiendo el tema del medio ambiente en las aulas. Y las nuevas generaciones lo están viendo como un desafío importante. Quizás... Si dicen los, algunos filósofos modernos que este siglo XXI está carente de relatos, si el siglo XIX fue el siglo de la libertad y el XX de la igualdad, quizás en este siglo XXI podamos generar conciencia de que debería ser el siglo de la naturaleza y que la debemos cuidar. Muchas gracias, señora Presidenta.